Gabriela Paterito. Cheche, Azuasa, Puerto Den. Cheche, Caguas, Carzalac, Yenac. Mi nombre es Mercedes Tonco. Mis padres, mi padre es José Tonco y mi madre es Gabriela Paterito. Mi, mi lugar de origen es Puerto Eden. le voy a contar un cuento que me enseñó eh, mi tío, mi tío Zambrano, cuando yo era aún muy niña. Y siempre cuando él llegaba a la casa, eh, nosotros, yo y mis hermanos, siempre le pedíamos que nos cuente, nos cuente cuentos, porque en el lugar de origen en Puerto de antiguamente no había luz, se usaba solamente vela o si no se acostaba temprano y bueno y sobre como la noche es larga en el invierno eh, uno no, no tenía sueño así que siempre tratamos de, de decirle a que si sí nos podía contar un cuento y él nos contaba muchos cuentos pero al que más a mí me gustaba era el cuento del ratón. Este es un cuento eh... sacado de la vida real de los gahuascar, eh, porque había, nosotros somos kahuascar, ¿cierto? Que vivi vivimos en Puerto de y para el norte, cerca de San Pedro, Golfe Pena, por ahí, por ahí vivía otra indígena. que que no eran solamente se llamaba Selam. Y, y este cuento está relacionado con ese, con ese dos grupos de indígenas, pues nosotros que somos Kahuascar y, y los otros que eran Selam. Se, se contaba que los Salam eran gente muy grande, bien, bien robusto mucho más grande que los jaguaras, los jaguaras eran más pequeños, bajitos y de, de una estatura pequeña, pero bien ni gordo ni flaco. Y, y dice que llegaban los salen estos indígenas grandes en Canoa a los canales hacia abajo y en una de esas mataron a toda una familia completa. Completa, completa. Y, de hecho, se salvó una sola mujer. Y esa mujer se lo llevaron los salas. Y contaba eh, mi tío Zambrano que ese lugar existe cerca de Guarelo, que está el campamento donde vivió el ratón, está su pozo donde él sacaba agua. Es un lugar, un puerto bien, bien, este, calma porque por afuera puede haber tremendas temporales pero ahí donde estuvo el ratón es un, es un puerto calmita que ahí no, no entra viento, nada y lo otro que es justo ahí hay un como un, una isla que, que que queda en el medio y dice que siempre hay una bandada de, de pájaros bueno, supuestamente en el cuento de Aguasca es lo, lo, lo pájaros que él cazaba con una onda, o no sé con una flecha lo cazaba y eso es lo que siempre sale ahí, así que casi todos los aguascar que, que viaja por ahí lo conocen, yo no nunca viajé para ahí así que no tengo no tengo conocimiento solamente en el cuento y, y esta mujer tenía una guagua una guagua que era pequeña, seguramente con, con, los, con los, con el susto y todo eso, lo dejó escondido, como era muy pequeño, lo dejó escondido en un, no sé, puede cerca de un árbol, puede ser debajo de un árbol, no lo sé. Y, y ellos se fueron, se fueron, se llevaron a la mujer y mataron toda su familia y este niño quedó solo, solo en medio de los canales y por esas circunstancias de la vida este niño nunca murió se alimentó de animales de pájaros y, y de marisco y, y pasaron los años y siempre bajaba este grupo de gente pero ya en el grupo de gente que bajaba andaba su madre y su mamá siempre pensó que el el niño o el ratón, porque yo le digo ratón, ratón nos contaba a nosotros, pero yo le digo niño. Eh, falleció, murió porque era chico, porque era guagua. Y, y, y él cada vez que, que salía a mariscar y ponía un, un erizo a cocinar en el fuego y subía a, a ver si bajaba los los indígenas, los salam y cuando él volvía, ya el erizo todavía no cocinaba. Así que dice que era muy rápido para correr, demasiado rápido. Y él dejaba una cabeza de, de lobo acostado y pensaba a los, los indígenas que, eran, que era una persona. Y cuando abría, la, le tapaba y le tiraba las flechas, no era, no era persona, sino que era una cabeza de lobo. Y él se escondía. Y, y siguiendo con el cuento... Eh, se cuenta que ya fueron varias veces que el ratón eh, el, el casa porque así se dice en mi lengua el ratón eh, peleó con, con con esta gente y de tantos de unos viajes que ellos hicieron ya el, el ratón ya estaba más grande, ya estaba ya más ya se podía defender como se dice Así que empezó a, a pelear con, con los Salam que venía de arriba, porque los Salam dice que era mañoso. Y, y en una de esas empezó a, empezó a matar a todos. ¿no? Y en ese momento y cuenta el cuento que de repente había una mujer. Y la mujer le grita porque le quería matar a ella. Le dijo, no, no me mate a mí porque yo soy tu madre. Y, y la mamá se puso a llorar, y le dijo a, a su hijo que, que ella pensó que había que había muerto como su, su niño o su bebé eh, pudo pudo sobrevivir solo en los canales, sin nada, sin nadie al lado y así que ahí mató a toda la, la gente mala que había los Salem, porque dice que los indígenas de de, de San Pedro, de Faro San Pedro, por ahí, eh, específicamente vivían los salam. Dice que era gente muy mala, muy mala de, de corazón, muy mala de, en todos sentidos, muy peleadores. <ríe> por eso que, que en mi mamá, mi mamá más que nada, por, con, cuando uno se porta mal así, le decía que éramos salam, porque éramos mañosos. Así que es el cuento Cahuasca que a mí me encantaba, o sea que no me no, no me lo contaba así como yo lo con, lo conté, yo lo lo hice un resumen lo que es lo más importante del cuento, pero es un cuento muy muy bonito cuando lo cuenta una persona que realmente sepa contar cuento. Glosario A casa.